La baraja ciberataque por fin está en nuestras manos. El día de hoy las vamos a destapar, vamos a ver qué es lo que tienen y nos vamos a armar una baraja utilizando únicamente lo que viene en estas tres estructuras y vamos a someter esa baraja a la prueba de fuego para enfrentar a nuestros duelistas locales. Si quieres averiguar cómo nos fue, quédate hasta el final de este video. ¡Comenzamos! Pues vamos a empezar a destaparla y ver qué es lo que tiene. Bueno, como todas las barajas, tiene una pequeña guía de cómo utilizarla. Entonces vamos a abrirlo. Listo, entonces vamos a empezar con Quimera Ciberoscura, Reino Ciberoscuro, Dragón Ciberfinal, Dragón Ciberfinal Oscuro, Horizonte Cibernético. Ciberdragón Hertz Despliegue de fusión E infinito temporal que esta es una de las cartas más buscadas De hecho hay personas que solo compran esta, esta estructura por esta carta Cibernaxesorio Ciberdragón Ciberdragón Soy, Ciberdragón Drey Ciberdragón Vier, Ciberdragón Nachster Núcleo Ciberdragón Ciberfaros Cibervalle Ciberfénix cuerno ciberoscuro, filo ciberoscuro, quilla ciberoscura, cañón ciberoscuro, garra ciberoscura, leng links, destructor de estrellas, el asesino del cielo serpentrónico, galedogra, ciber, ciber Eterno, cibereterno, ciberplanta de reparación, ciberemergencia, fusión sobrecarga, impacto sobre so, eh, ciberoscuro, infierno ciberoscuro, fusión futura, etiqueta de fusión duplicación de máquina, quitar el limitador, invasión ciberoscura, revolución cibernética, pared de poder, llamada de los condenados, canadia palezoico, desborde cibernético, super dragón chimera tech, dragón de la ciberoscuridad, dragón ciberoscuro, vínculo de poder, sobrecarga de fusión y publicidad. Vamos a abrir estas otras dos y después vamos a ver cómo vamos a armar nuestra baraja. Vamos a empezar con los buscadores, les voy a ir explicando más o menos a grandes rasgos qué es lo que va a hacer cada una de estas cartas. Y eh, vamos a estar llevando tres garras ciberoscura. Esta nos va a servir para buscar magias y trampas. Esta se la vamos a poder equipar a alguno de los monstruos ciberoscur. Y también si es enviada al cementerio cuando está equipada vamos a poder seleccionar un monstruo ciberoscur y añadirlo a la mano. Y también nos va a ayudar a que si el monstruo equipado con esta carta va, ataca, eh, vamos a poder mandar un monstruo desde el extra deck al cementerio. Y luego tenemos su contraparte que es Cañón Ciber Oscur. este tiene un efecto muy similar, lo vamos a poder descartar para poder añadir un monstruo en esta ocasión que sea un ciberoscuro De igual manera nos sirve, lo podemos equipar a monstruo Ciber Oscur, y cuando este es enviado mientras está equipado vamos a robar una carta. También tiene otro efecto de que si el monstruo equipado ataca vamos a poder mandar una un monstruo desde el deck hacia el cementerio. Después tenemos núcleo ciberdragón, este es uno de los principales iniciadores de y buscadores. Luego eh, tenemos dos quimeras ciberoscur, vamos a empezar ya con el apartado de los monstruos ciberoscur. Este quimera ciberoscur nos va a servir sobre todo para traer a, a vínculo de poder y vínculo de poder es la, es la magia que nos va a poder invocar a nuestro monstruo jefe entonces quimera ciberoscuro nos ayuda para traer a vínculo de poder a la mano y también para que los, los materiales puedan utilizarse desde el mano, campo o cementerio entonces vamos a poner a, también del lado de los monstruos ciberoscuro el, el filo, el cuerno y la quilla entonces cada uno de estos tiene efecto diferente estos son los que nos vamos a poder este, equipar es decir cuando invocamos de modo, de modo normal a cualquiera de estos vamos a seleccionar un dragón de nivel 3 o menor y se lo vamos a equipar entonces aquí es donde podemos equiparles por ejemplo a garra ciberoscura o al cañón ciberoscuro pero bueno cualquiera de estos tres tiene ese, tiene ese efecto ahora cada uno de ellos hace una acción diferente por ejemplo, Fil Filo Ciberoscuro ataca directamente. Y en el caso del Cuerno Ciberoscuro, este hace daño incluso cuando ataca a, a monstruos que están este, en modo de defensa. Y si este destruye, y que ya si destruye un monstruo, va a hacer 300 de, de daño adicional. Por último, vamos a pasar al apartado de Ciberdragón vamos a tener un Cyberdragon hertz, este nos va a ayudar a buscar en algunas ocasiones, a añadirnos a este que es el Cyberdragon, eh, de ya sea del cementerio o del, camp de, del deck a la mano, entonces eh, este para eso nos va a ayudar, eh, tenemos obviamente a Cyberdragon y a ciber accesorio, este nos va a servir para equipárselo a otros monstruos que ya estén en, en el campo, y también tiene un efecto muy interesante que si es enviado al cementerio mientras está equipado algún monstruo nos permite revivir un eh, monstruo dragón o máquina ciber y e invocarlo de forma especial. Por último tenemos a eh, Kaiju destructor de estrellas, este es un monstruo muy útil para quitar los monstruos, vamos a tributar ese monstruo problemático del oponente y le vamos a dar nuestro monstruo, nuestro Kaiju pero bueno así al menos ya no te podríamos lidiar con ya no tendríamos que lidiar con esos efectos problemáticos de ese monstruo tres ciberemergencia este la vamos a utilizar sobre todo para traernos al ciberdragón core o el núcleo ciberdragón este nos sirve para eh, buscar tenemos que enviar ya sea un monstruo ciberquina o eh, dragón con atributos diferentes uno lo tenemos que mandar desde nuestra mano y uno desde nuestra baraja entonces de inicio nos va a ayudar a hacer cementerio, después igual nos vamos a poder añadir ya sea un monstruo eh, ciber eh, o, o ciber ya sea dragón o máquina y después nos va a ayudar a mandar un monstruo desde el extra deck hasta el cementerio. Entonces, este es una pieza fundamental de nuestro combo para invocar a nuestro monstruo jefe. Después, eh, reino ciberoscuro, solamente estaríamos llevando dos y el motivo es que, porque a veces cuando tenemos tres y ya usamos uno, el, uno de los efectos ya no nos sirve, que es el efecto de buscar, que es el, el más importante. Eh, nos sirve igual para buscar monstruos eh, ciberoscuro y después también nos puede ayudar a hacer un normal summon de, eh, adicional de un monstruo ciberoscuro y también eh, nos sirve para en lugar de equipar monstruos de nuestro cementerio cuando invocamos un monstruo ciberoscuro también los podemos tomar del cementerio del oponente pues bueno tenemos dos vínculos de poder este es la magia que vamos a utilizar sobre todo para invocar a nuestras fusiones también vamos a llevar un sobrecarga de fusión igual para invocar fusiones luego está el infierno ciberoscuro este es el campo que nos va a ayudar a proteger de alguna manera a nuestros monstruos ciberoscuro y también nos va a ayudar a hacer un extra normal summon regresando un monstruo ciberoscuro y después invocando ese mismo o otro que tengamos en la mano. También una ciberplanta de reparación, este si tenemos un ciberdragón en, la, en el cementerio podemos eh, buscar un monstruo máquina de luz. Entonces este es súper importante porque con este nos podemos llevar a nuestro callo a la mano. Entonces si tenemos alguna amenaza en el campo bastante difícil de lidiar... Esta la podemos buscar a través de, de diferentes métodos y a través de esta nos podemos llevar al caillo a la mano y así deshacernos de esa amenaza en el campo. Y bueno vamos a pasar a las trampas que de las trampas vamos a llevar infinito temporal que me parece que es de las mejores cartas que tiene esta baraja. De invasión ciberoscura igual nos vamos a llevar tres y esta, la, el motivo es muy simple, esta magia nos va, esta trampa perdón, nos va a ayudar a equipar materiales o dragones adicionales del cementerio a los que ya tengamos en el campo entonces eh, muy muy importante o incluso podemos mandar unos de los que ya tenemos equipados al cementerio para destruir cartas en el campo por último ya casi terminamos do, dos canadia paleozoico este nos va a ayudar para eh, la vamos a utilizar sobre todo para el efecto de quimera descartándolo y para añadirnos al power bond pero también tiene un efecto como tipo book of moon y también eh, desborde cibernético, Esto es muy útil para remover eh, monstruos ciberdragón desde el campo cementerio y también podemos destruir ca cartas en el campo. Pues vamos a pasar con el extra deck, entonces aquí vamos a tener a nuestro jugador más valioso que es el dragón final ciberoscuro. Este es un monstruo poderosísimo porque no es afectado por efectos de cartas activados. Y pues aparte también tiene un ataque de 5000 puntos, entonces es un monstruo muy difícil de destruir por ataque. Entonces simplemente por el ser no afectado por efectos de, de cartas activados del de Podente, es un monstruo muy difícil de lidiar. Este es nuestro jugador más valioso y nuestra baraja debe enfocarse siempre en poderlo invocar de la forma más rápida posible y bueno hay dos maneras de invocarlo uno es a través de los materiales que eh, el dragón ciberoscuro que tenemos aquí es uno de estos materiales esta es la fusión del cuerno el filo y la quilla el otro material de nuestro monstruo jefe es el eh, dragón ciberfinal que vamos a llevar eh, tres copias este lo vamos a utilizar sobre todo para enviarlos desde el extra deck al cementerio Después vamos a ver por qué. Luego tenemos tres copias de este que es el dragón de la ciberoscuridad. Este es el que vamos a invocar antes de nuestro monstruo jefe. Entonces este requiere cinco monstruos de efecto ciberoscur. Los podemos eh, utilizar sobre todo desde el cementerio con el efecto de quimera. Lo importante de este monstruo es que cuando llega podemos activar el efecto de seleccionar una carta en el cementerio y equipársela entonces normalmente lo que vamos a usar es utilizar a Cyber Dragon final equipárselo y después vamos a poder hacer lo que se le conoce como fusión por contacto para invocar a nuestro monstruo jefe y por último está el super dragón quimera tech este sería nuestro plan b en caso de que no logremos completar nuestro combo principal y este lo podemos invocar con un Cyber Dragon más uno o más eh, monstruos máquina y entre más monstruos máquina, más ataque va a ganar y más veces va a poder atacar. Este va a ser un combo de simplemente esta carta. Es muy sencillo, es de los combos más sencillos que pueden hacer. Entonces vamos a hacer primero el efecto de cañón ciberoscuro en mano. Lo vamos a descartar para añadirnos un monstruo ciberoscuro. En esta ocasión podemos seleccionar ya sea quilla, filo o incluso puede ser el cuerno. Cualquiera de estos tres nos los podemos añadir a la mano. En esta ocasión, eh, pues bueno, vamos a seleccionar a aquella ciberoscura. Entonces la agregamos a la mano. Y después lo que vamos a hacer es muy sencillo. Simplemente vamos a invocar de modo normal aquella ciberoscura. Vamos a activar su efecto para seleccionar al mismo este, cañón ciberoscuro que mandamos. Se la vamos a equipar. Después si estamos en capacidad de atacar podemos pasar a la fase de batalla, atacar sobre alguno de los monstruos del oponente y por el efecto del cañón ciber oscuro vamos a enviar un monstruo de la baraja al cementerio. Entonces aquí podemos hacer algo muy sencillo que es enviar a Cyber Dragon Hertz y por efecto de Cyber Dragon Hertz terminar con un Ciber Dragon en la mano. Vamos a ver el segundo combo, este lo vamos a hacer con simplemente dos cartas. Puede ser, eh, esta puede ser cualquier magia o trampa, en realidad no importa, simplemente una magia y trampa. Y en este caso de la segunda carta puede ser un ciberemergencia o un núcleo del ciberdragón. Aquí no importa, puede ser ya sea estas dos o estas dos. Entonces de hecho vamos a empezar nuestro combo así, simplemente vamos a eh, mm, empezarlo de esta manera para que vean que va a ser exactamente lo mismo. Entonces teniendo estas dos cartas en mano, las vamos a dejar aquí. Vamos a activar ciberemergencia primero. Entonces vamos a ir por eh, núcleo ciberdragón. Teniendo a núcleo ciberdragón, lo vamos a hacer invocación normal. Y por su efecto nos vamos a llevar una magia o trampa este, ciber. Entonces en este caso sería reino ciberoscuro. Luego vamos a activar reino ciberoscuro. Y nos vamos a llevar un monstruo ciberoscuro que, con un nombre diferente a los que tenemos en el cementerio. Entonces aquí no tenemos ninguno, entonces prácticamente podemos utilizar cualquiera. Nos vamos a llevar a cañón ciberoscuro. Y después vamos a activar su efecto de descartarlo para llevarnos un eh, monstruo ciberoscuro en, a la mano. Entonces en este caso va a ser eh, quimera ciberoscura. Entonces eh, ya teniendo a quimera ciberoscura... Vamos a activar el efecto de eh, nuestra magia que es Reino Ciberoscuro, para hacer un segundo Normal Summon. Entonces vamos a hacer un segundo Normal Summon de un Ciberoscuro Y después vamos a activar el efecto de la Quimera. Es decir, vamos a descartar una magia o trampa. En este caso les digo, puede ser cualquiera, pero bueno, vamos a tener este que es Canadien Palazoico. Y nos vamos a añadir un vínculo de poder. Aquí está, vínculo de poder. Cuando activemos vínculo de poder vamos a usar monstruos de nuestra mano de nuestro campo y el efecto que agrega Ciber, eh, quimera ciberoscur es que también desde el cementerio vamos a poder remover para eh, invocar por fusión entonces lo vamos a activar vamos a eh, seleccionar para nuestra fusión a este que es super dragón quimera tech y vamos a eh, de nuestro cementerio por el efecto de quimera vamos a remover una máquina, este se va removido y por el efecto de vínculo de poder estos dos los vamos a mandar, recuerden este en campo se llama ciberdragón, entonces los vamos a mandar y vamos a invocar a nuestro este, super dragón quimera tech ahora una vez que lo convocamos por su efecto se deben de mandar todas las cartas que se controlen al cementerio entonces se activaría su efecto y también vamos a activar el efecto de quimera ciberoscura que cuando deja el campo podemos enviar un monstruo ciberoscuro de la baraja al cementerio. Entonces vamos a hacerlo primero, aquí puede ser cualquiera, pero vamos a utilizar estos que, que son ya sea este, la guerra ciberoscura o el cañón ciberoscuro que se pueden equipar en, hacia otros monstruos como vimos en el combo anterior. Y a ver si vamos a mandar todo al cementerio. Después de terminar este combo tendríamos a nuestro Super Dragon Kimatech con un ataque de 4800 que además puede atacar hasta en tres ocasiones. Si hubiéramos tenido materiales adicionales pues bueno tendría más ataque y podría atacar más veces. Vamos a hacer nuestro último combo con solamente tres cartas. Este puede ser cualquier monstruo de atributo luz. Este debe, igual puede ser cualquier magia o trampa. Y este puede ser ya sea ciberemergencia o el núcleo ciberdragón, no importa. Eh, vamos a empezar nuestro combo así para que vean. Lo primero que vamos a hacer es activar ciberemergencia para añadirnos a núcleo ciberdragón. Por eso es que les digo que no importa si es ciberemergencia o núcleo ciberdragón, no importa. Si tenemos ciberemergencia lo utilizamos para traernos a núcleo ciberdragón. Entonces una vez que tengamos a núcleo ciberdragón en la mano lo vamos a hacer eh, lo vamos a invocar de forma normal y vamos a activar su efecto y nos vamos a añadir a reino ciberoscuro una vez que tengamos nuestro reino ciberoscuro lo vamos a activar y vamos a buscar un monstruo ciberoscuro que en este caso va a ser la garra ciberoscura entonces ya en mano la vamos a descartar para añadirnos una magia o trampa de eh, ciberoscuro en esta, en esta ocasión va a ser Horizonte Cibernético. Ahora vamos a activar Horizonte Cibernético y tenemos que mandar dos monstruos Máquina o Dragón de atributos diferentes. Uno desde la mano y uno desde el deck. Entonces el de la mano va a ser este que es Luz. Entonces vamos a mandar Luz. Entonces desde el deck vamos a tener que mandar uno Oscuridad. Entonces en esta ocasión va a ser Quimera ciberoscura. Ya que la mandamos nos vamos a añadir a cañón ciberoscuro a la mano y después vamos a enviar a ciberdragón final desde el extra deck hasta el cementerio ahora ya que resolvió nuestra eh, magia vamos a activar el efecto de quimera ciberoscuro para enviar otro monstruo ciberoscuro del deck al cementerio en este caso puede ser cualquiera ya sea el cuerno o eh, cualquiera de los otros dos y ahora con el cañón ciberoscuro en la mano lo vamos a descartar para añadirnos a nuevamente Quimera Ciberoscura, ya teniendo aquí a Quimera Ciberoscura, eh, vamos a hacer algo muy similar al combo anterior. Vamos a activar el efecto de Reino ciberoscur para hacer un extra normal summon de la Quimera. Una vez que llega Quimera, vamos a activar su efecto. Vamos a descartar una magia o trampa, esa les digo que puede ser cualquiera, y nos vamos a añadir a vínculo de poder. Ya teniendo eh, vínculo de poder en la mano. Lo que vamos a hacer es contar cuántos monstruos ciberoscuros tenemos. Entonces si hicimos todo bien deberíamos de tener 5. Entonces lo que vamos a hacer es activar vínculo de poder. Vamos a remover estos 4 de aquí del cementerio. Y vamos a mandar a Quimera al cementerio. Y vamos a invocar a este dragón de la ciberoscuridad. Que justo nos pide 5 monstruos de efecto ciberoscuro. Ahora cuando este llega nos permite... Seleccionar un monstruo, dragón o máquina del cementerio y equipárselo. Entonces, aquí al que vamos a seleccionar es al dragón ciberfinal. Se lo vamos a equipar. Ahora, estando aquí, ya podemos invocar a nuestro monstruo jefe, que es este, dragón final ciberoscuro, que debe de ser invocado ya sea con el dragón ciberoscuro o dragón ciberfinal. O también podemos hacerlo tributando. Un monstruo ciberoscuro de fusión de nivel 10 o menor. Equipado con un monstruo... Eh, equipado, perdón, con el dragón ciber final Entonces aquí lo vamos a tributar. Y lo vamos a invocar a nuestro monstruo jefe. Y eh, activamos el efecto del de monstruo jefe. Que es seleccionar un monstruo de cualquier cementerio. Y equipárselo. Deben de seleccionar uno, un monstruo que... Le, Genere un efecto cuando esté equipado Entonces por ejemplo puede ser el, el cañón El ciberoscuro, la garra ciberoscura O también puede ser el ciberaccesorio Y bueno, con respecto a los juegos que tuvimos En el match 1 jugamos contra un deck mayor. En el primer duelo cometimos un error Y no pudimos llegar a nuestro monstruo jefe Simplemente nos pasó que nos quedamos con cuatro monstruos ciberoscuro Y no pudimos invocarlo en el segundo duelo eh, estuvimos a punto de invocar a nuestro monstruo jefe y nos aplicó un impermanence en eh, un punto clave que, que simplemente ya no pudimos invocar a nuestro dragón, ciber, nuestro dragón final ciberoscuro y pues bueno ese match lo perdimos. El segundo fue contra Altergeist y pues ahí simplemente no nos salieron las cartas necesarias para hacer el combo y pues bueno no, tampoco pudimos concretar. Ninguna victoria. Para el tercer match nos tocó enfrentarnos a un deck infernoble. Él empezó. Entonces eh, la verdad es que nos aplicó un combo bastante bueno. Que prácticamente nos dejó con una carta en la mano. Y pues ya prácticamente no pudimos hacer nada. En el segundo match nosotros hicimos full combo. Sacamos a el dragón final ciberoscuro. Eh, nuestro oponente simplemente leyó la carta. Vio lo que hacía. Este, cuántos puntos de ataque tenía. Y se rindió prácticamente. Entonces eh, fue nuestro primer duelo ganado y eh, pues bueno ya la, el segundo match igual nos hicieron... Eh, perdón, el, el duelo del match igual nos hicieron full combo y ya no nos pudimos recuperar. Ya en el último match fue contra una baraja necros que tenía eh, ahí un combo para in impedirnos invocaciones especiales. Entonces ahí tuvimos la suerte de que nos eh, robamos al Kaiju y el Kaiju nos, nos con el Kaiju nos quitamos a ese monstruo que nos impedía hacer invocaciones especiales, después de eso eh, no fue full combo, no pudimos sacar a nuestro dragón final ciberoscuro pero sí pudimos sacar a Quimera Tech y tenía me parece que 4000, eh, 4.800 de ataque <coughs> podía atacar varias veces y eh, prácticamente con eso eh, fue que hicimos un OTK, entonces la verdad es que muy bien por esta baraja, eh, sí tiene bastante potencial, sobre todo si nos enfocamos a invocar al dragón ciber al, perdón, al dragón final ciberoscuro. Y pues bueno, vamos a continuar con esta serie, vamos a, a hacerle algunas adiciones a la baraja. Y pues bueno, esperemos que eh, esto nos dé mejores resultados en los eventos que participemos a futuro. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente yu gi -Oh! Box.